Hey, hola qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Yo soy Mr. Jackie y en el día de hoy quiero contarles algo Pues que está pasando que es un poco raro Y pues ustedes tienen que saberlo Así que ven y acompáñame y mira el video Bueno nos encontramos aquí en el panel de Teamcast Como pueden ver tengo 3 dólares generados De mis 25 de inversión a continuación les voy a mostrar esto que es un poco raro entonces yo le doy aquí a mis activos y vean aquí está mi minero dice que tengo 2.3 y supuestamente está generando pero vean lo que va a pasar aquí ok aquí dice que tengo 2.34 38, 3866 sumando pero aquí dice que tengo menos 0.6 o sea está disminuyendo y vean que sí va disminuyendo por cada segundo que va pasando dice que 15 horas me van a dar un dólar pero no es así va disminuyendo entonces esto es algo preocupante no sé algo raro un error otra vez volvemos al panel y vean que dice que tengo 3 dólares en cambio dice que tengo dos y medio entonces voy aquí y les voy a mostrar que realmente es un error le doy a los 3 dólares y vean nos vamos hasta abajo hasta abajo para que ustedes puedan ver ok miren nos vamos hasta abajo y como pueden ver deposité 25 dólares y el 25 los 25 dólares los invertí el 19 ok nos vamos más arriba y nos muestra que el 20 recibimos un dólar el 21 recibimos un dólar más y el 22 recibimos un dólar otra vez esto es un total de 3 dólares que hemos recibido hasta el 22 a la fecha no he recibido más dólares al contrario sigo disminuyendo no sé qué pasa no hay un botón de soporte antes lo había ya no lo hay vean que va sumando supuestamente aquí pero acá va disminuyendo y va menos cada vez más entonces esto es un poco raro y pues esperar a ver si se soluciona si se arregla sí, chicos es un poco raro lo que está pasando con teamcast pero hay que esperar a ver qué pasa el botón de Soporte no funciona, no aparece ya, antes aparecía, ahora no aparece, he escribido a, al correo electrónico y tampoco deja, o sea, es algo que está preocupando, pues, solo hay que, hay que esperar a ver qué sucede con Tipcash, es una página nueva, entonces, es un poco raro que esté pasando lo que está pasando, pues, como ustedes pudieron ver van que dos o tres días que no me genera y en vez de generar está disminuyendo y es un poco preocupante. Entonces, habría que esperar solamente para ver qué sucede con caso Chicos, les voy a recomendar una aplicación Store Game que es una minería en la nube la cual ustedes no van a invertir ni siquiera un solo peso bueno pues la aplicación sí deja hacer depósitos pero en este caso van a utilizarla sin hacer ni siquiera un centavo de dólar vas a minar totalmente gratis por registrarte te van a dar 3 dólares los cuales apenas empieces a minar te van a dar medio dólar más ya serían 3 y medio y por completar la sesión esa de los punticos. Ustedes van a recibir. 8 dólares en total. En menos de un día. Ya yo recibí. Mis primeros 10 dólares. Y ahí les mostré cómo estaba. Van a. Van a. Van a generar. Totalmente gratis. Simplemente con su conocimiento. Obviamente. Y aquí los dejo. ok aquí estamos en la interfaz como pueden ver tengo 0.75 dólares sumando ok vamos a entrar aquí en trading y les muestro aquí están todo lo que donde pueden operar aquí está la cartera como pueden ver tengo 0.0668 tester tengo 10.5 dólares ahí Ok, entonces en las operaciones les voy a mostrar, voy perdiendo en esta operación 0.65 Y les voy a mostrar las cerradas, aquí gané, en esta también gané, aquí perdí, vuelvo y pierdo y Bueno y pues, nos ha ido un poquito mal, un poquito bien, creo yo que estamos todavía con los 10 dólares pues soy principiante en esto Y estoy intentando aprender un poco más eh, Bueno pues Creo yo que vamos a ir con los 10 dólares todavía no hemos perdido Pero la idea es aprender más Estoy aprendiendo Estoy estudiando un poco más Para así poder ver Si podemos sacarle provecho a esta aplicación Recuerda registrarte con mi código Y te van a dar tus 8 dólares en, un, en menos de un día te dan 8 dólares, nos vemos a la próxima recuerden yo soy Mr. Jackie y este es tu canal hasta luego